Hoy se celebra el Día Internacional de la Matrona y dentro de este contexto hay iniciativas que destacan por su humanidad y su altruismo. Matrondas es una de ellas. Se trata de un podcast que surgió en los meses de confinamiento y que llegó como solución a las dudas que previamente llevaban las futuras mamás a la consulta. Víamos como darles la educación prenatal que recibían en sus centros de salud y la única forma que considerábamos de hacer un proyecto viable fue pues eso, grabarnos. Empezamos de una forma súper casera, cada una nos grabábamos en nuestra casa y lo editábamos. El podcast salió como una respuesta a la cancelación de las sesiones de educación maternal, a la reducción de las visitas de las familias a los centros de salud por la, por la pandemia. Entonces fue una manera de, de acercarnos a esas familias y de que esas familias pudieran, pudieran seguir teniendo todo lo que les ofrecíamos. Bueno, Nos lo ofrecieron como algo que iba a ser una solución y, y nos pareció perfecto. Dimos eh, autorización y bueno, algo que solamente era para, para el departamento de Castellón al final ha sido un éxito a nivel nacional. Con el fin del confinamiento, el podcast pasó de ser semanal a mensual y contar con la voz experimentada de otros profesionales. Empezamos primero con gente de nuestro departamento y después empezamos a, a decidir, pues mira, que no le diremos a, por ejemplo, a Alberto Soler, Juan Yorca, pues que, que, si quiera, que si quisieran aportar un poquito de un granito de arena con su conocimiento a este programa y nos decían que sí, entonces para nosotras, bueno, ha sido un subidón. Matrondas cuenta ya con tres temporadas en las que han tratado diversos temas relacionados con la maternidad y el mundo de la pediatría. Hemos intentado tratar temas similares a los que tratábamos en la educación maternal. ¿vale? Luego, posteriormente, empezamos a tratar temas que pensábamos que, eramos, que eran de interés tanto para la sociedad general como para nuestra propia formación. Ambas enfermeras especialistas decidieron cerrar la temporada a lo grande, con un evento en el Spa y Cultural Menador de Castellón, en el que se grabó el último programa en directo con música en directo, con invitados en directo con público en directo y que vamos a tratar temas que no hemos abordado en, en, el, en los anteriores podcasts. Vamos a hablar del sueño infantil que suscita muchísimas dudas en las familias vamos a hablar del plan de parto que es súper importante que las mujeres conozcan y, y rellenen, ¿vale? Y luego vamos a hablar un poco de lactancia, de crianza, de conciliación que es esa asignatura pendiente que, que creemos que las, tanto la sociedad como la clase política tiene con, con las familias. La acogida de este programa por parte de las mujeres ha superado las expectativas... ...y ha recibido las alabanzas... ...por parte de las profesionales de la salud. Para donarlos la Narabona, a les Comares... ...tanto a Isabel como a Ruth... ...porque es muy innovadora... cree que el mono audiovisual... ...es muy importante actualmente... ...y molta, arriba molt a las dones. Ha sido genial... ...ha ayudado mucho ha sido eh, no solo para el departamento de Castellón, sino desde toda España las han escuchado y la verdad es que pues es una cosa para celebrarla para apoyarlas y estar con ellas. Han llegado cartas de agradecimiento eh, de personas que, que estaban en casa buscando en internet. Sabéis que internet ahora te da soluciones pero a veces no son las soluciones que corresponden. Una jornada a la que asistieron enfermeras, pediatras y madres interesadas en mejorar la salud de los más pequeños pero sobre todo matronas que reivindican su labor. El visibilizar la importancia que tenemos en cuanto a la cura y toda la excelencia de cures que pueden donar a las dones, creo que, que es importante para que también se reconeguen. Son profesionales muy importantes dentro de, del sistema sanitario y que yo creo se merecen el reconocimiento de todos nosotros y de la población. Las matronas son las, las profesionales que más cerca pueden estar de las mujeres y de las familias y eso es invertir en salud porque estás invirtiendo en la, en la población. Los reconocimientos a estas matronas se han ido sucediendo dado el éxito que han obtenido, pero son todas las especialistas en este área las que están al lado de las mujeres velando por su bienestar y por la salud de la familia.